Hola, bienvenidos a Subseguros. Hoy vamos a aprender a crear una diligencia. Para crear una diligencia, entonces ingresamos a la pestaña más, opción diligencias, y vamos a dar clic en el botón crear diligencia. Aquí vamos a tener un consecutivo, el número de la diligencia, el mensajero, que ya lo tengo creado, la fecha de creación de la diligencia y el asunto. Entonces vamos a poner entrega de documentos, va a ser nuestro asunto. En tareas vamos a poder añadir todas las actividades que debe realizar el mensajero dentro de esta diligencia. Entonces voy a añadir una tarea, voy a buscar el cliente al cual le vamos a mandar los documentos y si el cliente tiene ya todos los datos de teléfono, dirección, nos van a aparecer aquí. Aquí voy a poner la, la hora en que debe estar la diligencia hecha y la descripción que debe hacer el mensajero. Entonces entregar facturas. Vamos a dar clic en guardar para guardar la tarea. Entonces la tarea la guardamos desde este botón y para guardar la diligencia completa, entonces voy a dar clic en guardar, que es el botoncito verde. Para imprimir la diligencia que ya tenemos creada, entonces vamos a dar clic aquí en el icono de la impresora y nos va a salir la planilla. La planilla tiene todo el detalle de la diligencia, tiene el logo de la agencia, y es la que ustedes le van a poder entregar al mensajero para que él sepa qué debe hacer en el día. Muchísimas gracias. Esto ha sido entonces todo, por, todo en este tutorial. Que tengan un feliz día.